Vamos a comenzar este módulo, módulo dedicado al gestor Mendeley. Mi nombre es Isabel de Armas y en esta primera unidad de introducción conoceremos las características y funciones del gestor que fue fundado en 2007 con sede en Londres. Mendeley es un gestor de referencias libre aunque ha sido comprado recientemente por el Sevier, pero es eh, absolutamente libre de uso y tiene una versión web con una local que se sincronizan, pero es mucho más. Sobre todo es un gestor de referencias sociales, es la parte que tiene más desarrollada Mendeley. Entre sus Inversores y desarrolladores están la Universidad de Cambridge, la Universidad de Hopkins y algunos ingenieros de los desarrolladores del programa Skype. Nos permite en primer lugar, como cualquier otro gestor, crear nuestra biblioteca compilando documentos de cualquier sitio. Crea bibliografías en distintos estilos de cita, es una excelente ayuda para citar mientras escribimos un documento de texto, un artículo. La parte mejor del programa es la de colaborar, difundir y descubrir referencias y crear nos, nuestra propia red de colegas. Es una buena alternativa al factor de impacto y explora tendencias de, de investigación. Tiene un módulo de estadísticas que no tienen otros gestores, donde podemos ver los documentos más leídos de un determinado tema o los autores más leídos. Como ocurría con Mendeley, permite extraer los metadatos de los PDF y además disponemos de un visor para los PDF que permiten subrayar, anotar, así como hacer búsquedas en el texto de los pdf. Podemos sincronizar varios ordenadores y compartir con colegas las referencias e integrarlas en blogs. Para capturar las referencias contamos con la aplicación Web Importer, que es más limitada que la de Zotero, pero se complementa muy bien con Zotero y Say you like, para poder capturar referencias de Internet, bases de datos, etcétera, que luego eh, se sincronizan en todos los ordenadores. Tiene Mendeley una excelente gestión de grupos de interés para compartir referencias y su módulo de estadísticas, como hemos comentado ya, de documentos y autores. Otra otra cosa interesante es la posibilidad que nos da Mendeley de tener el currículo en el perfil profesional actualizado con las referencias muy bien organizadas para poderlo tener siempre a nuestra disposición y poder desde ahí también compartir referencias. Actualmente en Mendeley encontramos más de 35 millones de documentos depositados por los miembros registrados en Mendeley, y contamos con una base de datos de estilos de cita, como ocurría con Zotero, una base de datos TSL, de, de distintos estilos de cita para poderla, poderla utilizar al escribir un artículo, por ejemplo. La, contamos con apps para iPhone y iPad, se puede sincronizar la bibliografía en varios ordenadores, por lo tanto, Mendeley es multiplataforma y eh, hay versiones para Mac, Windows y Linux. La forma de funcionar es sincronizándose una versión web. La versión web la tenemos en www.mendeley.com, que es donde nos vamos a registrar y bajar la versión local y la versión local, que la vamos a tener en nuestro, es el escritorio de nuestro ordenador. Bueno, pues con esto acabamos la unidad 1 del gestor Mendeley, y en la siguiente ya vamos a instalar el programa y ver la, las dos interfaz, la de la versión web y la versión local. Muchas gracias.